Así es, en el día de ayer inició la temporada ciclónica, día 2 de junio, y debe de concluir el 30 de noviembre de este año. Eh, 21 fenómenos ya están con nombre identificado sobre lo que puede ser la trayectoria de estos huracanes en el Atlántico y el Golfo de México. Y nosotros estamos en el marco de posibilidades de ser afectados, porque estamos dentro de la trayectoria como país. República Dominicana ha tenido históricos momentos y situaciones muy difíciles cuando se presentan lo que fue Olga, Noel eh, y otros huracanes. Eh, ahora mismo tenemos 21 y de eso pueden afectar de 3 a 5 eh, nuestra República Dominicana. Lo que indica que la persona que vive en zona vulnerable debe de estar informada, con las defensa civil, el COE y otras instituciones de servicio para mantener informados sobre la trayectoria de estos fenómenos. Eh, en estos momentos, ya la defensa civil, eh, la, el departamento de planificación hemos estado coordinando eh, para llevar a cabo las orientaciones y hacer levantamiento en zonas vulnerables de la provincia y el municipio de San Francisco de Macorís, que una vez más se suman.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 las orientaciones y hacer levantamiento en zona vulnerable de la provincia y el municipio de San Francisco de Macorís, que una vez más se suman varios sectores.